¡Se acerca un transporte! Recibido Todavía puede serme útil Atención, Atención. Atención. este punto No importa Campeón eliminado Necesito matar más ¿Qué es eso aquí delante? Bien, campeón eliminado Se ha lanzado un pack de supervivencia. Allí fuera hay un pack de supervivencia. ¿Qué hacemos por aquí? No te dejaré solo. Podríamos mirar aquí. Veo a un enemigo ahí fuera. Entendido. No hay duda por de que otros conocido. estuvieron aquí. Espera, he visto a mi próxima víctima. Aquí mismo. blanco al que matar. Exploremos por aquí. Trampa enemiga. Atención. Sí. Yo cerca. Un minuto para que se cierre. Un saco de huesos. Aquí delante. Está la. Nada. Nada. Nada. Nada. Todos fuera de Entendido de un plan. <tose> Eso es aquí delante. Vale. Atrás del Recargando escudo. Necesito munición ligera. Necesito munición pesada. Curando. Aquí hay munición pesada. Escudos bajos. Recargando. Amenaza avistada. Ligera. Curando. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. ¡Tenemos problemas! Vale. Necesito matar más. ¿Qué es eso aquí delante? ¿Qué hacemos por aquí? Aquí hay munición ligera. Un minuto, el anillo está casa. Allí fuera hay un saco de huesos. ¡Veo enemigos allí! Entendido. Ahí fuera hay alguien. Allí Vaya fuera hay fuera. un saco de huesos. Allí hay una amenaza. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? El anillo está cerca. Vayamos por aquí. Todavía puede ser muy útil. Entendido. Id de aquí delante. Ahora. Recibido. Entendido. Diez segundos hasta que se cierre el anillo. Contacto He visto objetivo. a alguien aquí. Entendido. Atención, el anillo se está cerrando. Escucha, el anillo se mueve. Estaré atento a esta zona. Contactando con el enemigo. Plataforma de salto desplegada. No. No creo que Entremos. Aquí veo un saco de huesos. Ronda contacto con América Aquí hay un saco de huesos. Vigilando este punto. Aquí hay un saco de huesos. Puede que matar. Anillo cerca. Un minuto para aquí. Aquí ¡Calla y muere! Ahí fuera, ahí aquí hay veo alguien. un saco sí, de huesos. Entendido. Vayamos por aquí. 45 segundos. El anillo está cerca. ¡Veo enemigos aquí! Ahí Detector, hay un blanco. Aquí. Parece que alguien quiere desmoronar. morir. morir. Tenemos enemigos aquí mismo. ¡Dios callar. Contacto. mío! escudos. Disparando. ¡Dios mío! ¡Dios enemigo. La vamos, próxima vamos. víctima, aquí delante Recargando Recargando, aquí y allá Recargando, dice, puto. vayamos por aquí Curando entre la vida y la muerte se mide en sufrimiento.